Hemos regresado a este cultivo de exterior para mostraros un cultivo de invierno. Los cultivos de invierno se han de realizar solo en las zonas templadas donde las temperaturas nocturnas no bajen de 8 a 10 grados. Por ello es muy importante también situar en la zona de cultivo lo más soleada posible. La siembra de los cultivos de invierno se debe realizar también en el exterior para seguir adaptando a las bajas temperaturas a las plantas. Hay que tener también en cuenta que el cultivo de invierno debe ser un cultivo completamente horizontal debido al poco tamaño que adquieren los ejemplares. Estamos hablando de 40 a 60 centímetros y de producciones de entre 20 y 60 gramos. Por ello también debemos utilizar semillas lo más baratas posibles y en el caso hipotético que tengamos las nuestras propias utilizar esa para abaratar gastos. Las patologías más comunes que se pueden padecer en un cultivo de invierno, como ya hemos dicho, aparte del riesgo de las heladas, son el pulgón y el oidio, Quitando de ahí plagas cero. Ahora ya solo resta que las temperaturas invernales respeten este cultivo para poder volver a venir a grabar un final feliz.